bienvenidos a Los Conjurados viernes, ya estamos así a punto ya de colgar los tenis, de decir, ya este, fue una semana muy intensa, con mucha información y por lo tanto el cierre del viernes tiene que ser un buen cierre en esta ocasión, invité a platicar a Luisa Costa y usted me va a decir, bueno ¿y, y, y por qué Luisa Costa? pues es que Luis está en una asociación que eh, tengo entendido que tiene dos años. Vamos para cuatro. Como movimiento, ¿Vamos para cuatro? Como movimiento dos años, como asociación dos años. Ah, ya, es ok. Correcto. Ah, sí. ya, ok. ¿Y de qué se trata? Se llama Stand On. Stand On es una asociación, como lo dice Luis, que este año se va a dedicar a apoyar a niños con cáncer en Puebla. Uf, qué tema. Así es. Oye, a ver, te tengo muchas preguntas. Número uno, a ver, ¿cómo, ¿cómo empieza esta asociación? Y bueno, este ¿hacen este cambio precisamente en plena pandemia? No, no, imagino cómo fue eh, eh, remar en una situación contracorriente, cuando pues cada quien estaba buscando su subsistencia, o sea, es imagínate correcto. dedicarte todavía a tu subsistencia de tu grupo, de tu familia, y luego de una asociación, ¡qué complicado! ¿Cómo estuvo esto? ¿Cuál es el objetivo de Stand On? Claro, primero quiero agradecerte Erika por este espacio, eh, es para mí muy importante, yo te sigo de hace muchos años, nos conocemos, Fíjate que esta no nace en el año 2018 como un movimiento. En, esa, en ese momento hay dos personajes que platicaron conmigo, que me buscaron en ese momento, que tú los debes de conocer. Uno es Eric Tirado y el otro es un amigo empresario, Aldo Pichardini. Ellos dos, eh, en algún momento tu servidor estaba en funciones como regidor en el Ayuntamiento de Puebla y un día me invitan a platicar en ese año estábamos teniendo muchos asesinatos de mujeres violentadas por sus parejas, por sus novios. A, a la fecha. A la fecha, pero ahí se detonó muy fuerte que amanecían muertas y que, y que no se tenía ninguna estrategia eh, por, por parte de, de, del mismo gobierno, que no se declaraba todavía el tema como de feminicidios. Uh -huh. eh, estaba todavía eso que se le pedía a la federación que se declararan este, el tema de feminicidios y que se de, destinara un recurso especial que tiene el gobierno federal. Entonces ellos me dijeron, oye, queremos interactuar contigo, queremos hacer algo, ¿cómo le hacemos? Y bueno, la pregunta que yo les hice en ese momento, bueno, ¿por qué, por qué buscan a, a un servidor? me Dicen, mira, hemos visto tu trabajo como regidor, hemos visto que eres objetivo, que estás trabajando, que estás haciendo las cosas. Es que, perdón que te interrumpa Luis, pero esta, esta es parte de la chamba de un regidor, ¿eh? Sí, claro. Esto es la parte, o sea... ¿Qué, ¿Qué es un regidor? Un regidor forma parte de un cabildo, que es el órgano máximo de gobierno en una ciudad. Entonces, hay veces en que nosotros ya estamos, eh, tienen ustedes el estigma, ¿no? Del sí. político, uy, no, ¿no? De seguro nada más está viendo a ver qué saca. Sin embargo, sí hay algunos políticos, algunos, ¿no? Hay algunos regidores que sí se ponen a chambear. Es correcto. Y la verdad es que la mayoría están de adorno. Sí. Pero, bueno, tú eres de los que chambea. Eso, sí. eso, bueno, está bien, ok. Y además, o sea, y la, la verdad, Luis, no es ni para aplaudirte, es parte de tu chamba. Era, sí, era parte del trabajo, del okay. trabajo. Y en, y en ese entonces me dijeron, ¿sabes qué? Tú te manifestaste en este tema, por eso te, por eso te buscamos y queremos hacer algo. No queremos un tema que se politice, no queremos un tema que sea para llevar agua al molino de alguien. Les dije, perfecto, me agrada si ustedes confían en mí, yo confío en ustedes. Y entonces inició toda una labor de empezar a, a sumar gente, a buscar mujeres y hombres valientes, empresarios en su mayoría, a que se sumaran a este movimiento. Y no políticos. Y no políticos. De hecho... Qué? De, de hecho este, Digo me gustó, ¿no? ¿Sí? Me, me me gustó esta Sí se sumó a, a muchos a muchos este personajes de la política, pero como aliados. No no querían que estuvieran dentro. Yo les agradezco que en ese momento me dieron la confianza. Sí me dijeron, "No lo queremos que lo politices, porque en el momento que lo politices, pues nosotros mismos se te echa vamos a, perder, a sacar, ¿no?" Se mosquea. Sí. Inclusive se eligió el logotipo con colores que no representaran ningún partido. Se, se convocó a diversas universidades para que nos ayudaran a hacer el logotipo. Jóvenes que estuvieron sumados en la primera etapa. Y quiero decirte que durante toda esa etapa que después vino la pandemia, estando en como movimiento, que no lo publicamos, pero que tenemos toda la evidencia fotográfica, que no lucramos con eso, llevamos eh, despensas, eh, a, llevamos... Eh, kits de, de sanitización, llevamos vacunas, de, bueno, no vacunas, sino medicamentos para eh, en esos momentos cuando inició el tema del uh -huh. COVID, eh, mucha gente no sabía qué tomar, qué se tenía que medicar. Entonces hubo doctores no, que nos faltaba apoyaron. Todo, hasta, la, hasta, todo. hasta las despensas, lo la, más básico. Es correcto. Llevamos paquetes de carne, eh, hubo empresarios que nos que nos ayudaron, uno de ellos que ya es diputado local. Uy, yo no sabía esto. Todo lo hicimos Estamos muy discreto. Metido. Sí, lo hicimos muy discreto, porque no queríamos que nos señalaran de que estábamos lucrando con la pandemia. Uh -huh. Debo agradecer a Toño López, soy diputado local. Él, uh -huh. con su empresa, nos ayudó con muchos paquetes de carne. Uh -huh. Lo distribuimos por todo el municipio. Y, y con esto arrancó, estando como movimiento, sumamos a, a uno de los empresarios farmacéuticos, farmacias del Carmen, nos ayudó con un montón de cubrebocas, que antibacterial, medicamentos, doctores. Y, y llevamos toda esta ayuda que inclusive en esa etapa yo me contagio de COVID por estar en las colonias, por estar yendo a estos lugares, a mí me dio muy fuerte el tema del, del COVID en el 2020 y es como empezó a desarrollarse estando como un movimiento, como un movimiento que, que en ese momento, eh, obviamente Eric Tirado, que ya había participado en otras campañas de erradicar la violencia contra las mujeres y que muchas mujeres lo siguen, por eso él, él fue ícono de este movimiento, eh, di, él comentaba no quiero que se quede nada más en el tema de violencia vamos a rescatar los valores por eso nace Stand On con tres este, objetivos que es respeto, igualdad y tolerancia uh -huh. con colores diversos con un logotipo que parece una mariposa de, de libertad y con el nombre de Stand On que es levántate y, y haz algo ¿no? o sea, con esa, con esa eh, filosofía surge Stand On y empiezo yo a platicar, yo presidí la Comisión de Desarrollo Económico en el ayuntamiento y me quise meter de lleno con los empresarios a trabajar. Entonces vi muchos empresarios, empresarios, mujeres, hombres con mucho liderazgo, con muchas ganas de hacer cosas, pero que también no encontraban en el, en el sector público aliados, no encontraban cómo hacer muchas cosas y los fui llamando y les dije está este movimiento, te gustaría participar, se trata de esto, y todos los, lo que, me, los que me preguntaban en, en primer momento, porque yo era regidor, eh, Emanado uh -huh. de Morena, oye, ¿esto es político? Les decía, no es, no es político, es un uh -huh. movimiento social, eh, dame el beneficio de la duda, uh -huh. porque precisamente yo me encargué de invitar a todos, de, de invitarlos, uh -huh. de, de, de, de, de traerlos de sus empresas, que por alguna razón yo traía contacto con ellos por alguna gestión gubernamental, por algún tema que ellos venían viendo con el ayuntamiento, los fui invitando a 20, son, son 20 empresarios, 10 mujeres, 10 hombres, porque pensamos también en el tema de equilibrio. A ver, ¿qué pasa luego en muchas cámaras? Todos hombres y una sola mujer. Sí, dijimos, vamos a buscar el equilibrio. ¿Hay mujeres que quieren participar? Sí, 10 mujeres. ¿Hay hombres que quieren participar? Sobran 10, 10 y 10, hacer el equilibrio y empezar a colaborar con ellos. Está el empresario este, de Tequila, Don Ramón, está la, la empresaria dueña de Ramsey Travels, está Farmacias del Carmen, está la empresaria de Carnitas El, y así te puedo hablar de, de cada uno de sus empresas que la verdad fue como sacarlos de su, de su, de su negocio, que, que pues para ellos es su principal objetivo sí, claro, es lo que no, pues generar empleo claro. y decir, oye, lo que estamos haciendo me late y que todavía le inviertan no solo de su tiempo, sino muchos recursos propios ellos han invertido para ayudar a la gente y que no lo hemos querido publicitar porque tampoco se trata de estarnos este, haciendo publicidad con la ayuda de la gente. Esto se hizo de manera muy silenciosa durante todo el tema de la, de la de la pandemia y al terminar, bueno, la parte final de la pandemia, por ahí del 2020 al final, dijeron, como movimiento está muy padre, pero necesitamos hacer más. Hay que formalizar, hay que hacer la asociación civil, hay que darle este cimiento jurídico y fue cuando el, eh, yo, yo estaba terminando ya mi, mi, mi gestión y les dije, si quieren que en verdad lo hagamos, pues entonces hagamos uh -huh. el tema de notarial, el tema de los estatutos y vamos a hacer nuestra primera asamblea constitutiva, se hizo la primera asamblea y se eligieron a, a dos presidentas, la presidenta del consejo directivo, que, que es la licenciada Socorro este, Arroyo, que ya tuviste el gusto de conocerla, uh -huh. y Isela Sánchez Oya, que es la presidenta del consejo de honor y justicia, son 20, uh -huh. 20 integrantes, somos 20 20 eh, personas que también durante este lapso de tiempo entre todos ellos porque no se conocían se han hecho amistades impresionantes, eh, también ha habido diferencias, Digo, eh, la interacción humana no uh -huh. es nada sencilla y pero más en estos tiempos, más eh. en estos tiempos, Uf. pero sabes qué me gusta de este equipo que todos ellos son líderes, todos ellos su, por algo tienen su empresa, por algo son líderes y que no ha sido difícil trabajar líderes con líderes, he visto luego en, en política que muchos no, ese es líder, este, hay que hacerlo un lado, claro. este trae liderazgo, trae buenas ideas, me opaca este, háganlo un lado o bloquearlo aquí ha sido padrísimo porque al contrario, el liderazgo de todos ha sumado más ha ido aterrizando las ideas y precisamente este año, después de la formalización, hicimos todo un trabajo técnico para elegir el objetivo de trabajo de nuestro primer año, 2022-2023, eh, que es el tema de ayudar a, a niños con cáncer. ¿Por qué? ¿Por qué surge la inquietud de ayudar a niños con cáncer? Primero, eh, tú debes estar muy bien informada que el gobierno federal tristemente ha retirado todo el apoyo y muchos medicamentos que se, dedicaba, que se destinaban a uh -huh. este tipo sí. eh, de, de niños, a este tipo de población vulnerable. Yo te quiero contar que en el 2018, cuando me tocó caminar a la campaña eh, municipal, junto con Claudia Rivera y todos los demás regidores, yo vi muchos casos eh, en colonias pobres de, de, de, de niños con cáncer. Yo recuerdo bien... Eh, una, una pequeña de la edad de mi hija y, y, que, y que se lo platiqué a mi hija y mi, mi hija me dijo, papá, ayúdala, ayudémosla. Y, le, y yo, le, yo le comentaba, este, hija, vamos a hacer algo para poder ayudar a estos niños. Yo llevé a la mesa esta propuesta, no fue la única, fueron varias propuestas que se, que uh -huh. se tuvieron en la asociación. Al final este, quedó la de apoyar a niños y adolescentes con cáncer un comité técnico que se está formando de oncólogos infantiles, de especialistas, de trabajadoras sociales, de directores, directoras de CAIS este, y muchas otras organizaciones, fundaciones nacionales, internacionales con los que vamos a hacer una serie de, de trabajo. Ya, ya tenemos el, el análisis, ahorita nos estamos acotando al estado de Puebla, a lo que viene siendo la ciudad y el resto de los municipios al interior del estado, con este comité técnico vamos a terminar de identificar a las familias susceptibles. Cabe mencionar que nosotros quisiéramos ayudar a todas las familias que, que, uh -huh. que, que se nos han acercado, que ya tenemos contacto. Son muchas, pero vamos a ver quiénes son los más vulnerables, quiénes son los que uh -huh. eh, viven en una situación eh, complicada económicamente. Pero no solamente les vamos a apoyar, con el tema de los tratamientos, de los medicamentos, sino vamos a entrar de una forma integral, porque la familia, la familia pasa una situación muy desagradable anímicamente, pasa una situación eh, muy complicada, y esto lo sabemos porque uno de nuestros integrantes de la asociación, eh, nuestro tesorero Galo Bonilla, eh, sufrió una pérdida directa a él. Este, por el tema de cáncer Ajá, de, de un sí. familiar muy directo sí, su esposa, y, ¿no? y sí y conoce, conoce el tema no entonces eh, por eso okay. tam, también es que él está muy motivado el equipo está con todas las ganas de verdaderamente impactar cambiar cambiarles la vida y, y, y sobre todo vamos a ser muy cuidadosos en que nuestros objetivos y el trabajo que hagamos sea muy pulcro Ayer tuvimos una cena de recaudación, la primera cena de recaudación, que además de que la gente que fue pagó su, su boleto, eh, mil pesos, tratamos de que se la pasara muy bien, que la cena fuera agradable, que el lugar estuviera este, lo más eh, pues a, a la altura de, de la, las mujeres y hombres empresarios que ayer nos acompañaron. Es un primer ejercicio y vamos por, por más. Excelente. oye. ¿Cuál es la situación que tú percibes dentro de esta asociación que, eh, está, eh, que están viviendo estas familias más vulnerables y que alguno de, de sus familiares tiene cáncer? Te lo pregunto porque muchas veces las noticias que tenemos es por la manifestación de los papás ¿no? que están afuera en el Hospital del Niño Poblano. O sea, esta, esta noticia ya está, híjole, se nos hace ya algo tan común Sí. O sea, porque era la única forma de que los padres se quieran hacer notar y quieren visibilizar el problema. Eh, lo cierto es de que faltan muchísimo los tratamientos, los espacios, la especialización para los niños con cáncer. ¿Tú qué estás viendo desde, desde esta parte de, de la asociación? Mira, son historias muy tristes. Eh, no quisiera estar en el papel de ninguno de sus padres, eh, cuando los conoces, cuando tienes el contacto con ellos, te rompen el corazón, o sea, te lo rompen. Eh, digo, yo soy padre, tú eres madre de, de una pequeña, eh, tu hija tiene nueve, mi hija tiene ocho. He visto pequeños que en verdad quisieras tener todo el dinero eh, para en esos momentos poderlos ayudar. Y en muchas ocasiones eh, hay, hay formas de... de, de generar este camino de gestión, pero esas gestiones son muy largas y a veces en el camino de la gestión tristemente puede llegar a fallecer, claro. puede, puede llegar a morir ese infante que si se le pudo brindar alguna ayuda directa pudimos haber logrado una esperanza de vida y quizás la cura, digo eso sería lo maravilloso, estos padres que se manifiestan yo no creo que lo hagan por, por un tema de protagonismo este, no, por supuesto, que no. tampoco es por mal llamar la atención de las autoridades, lo hacen porque están heridos en el fondo de su corazón, eh, saber que su pequeña, que su pequeño en algún momento va a morir y que los va a dejar, pero que además en el camino los papás pierden todo, eh. pierden el sí. trabajo, pierden la esperanza, sus sus propiedades, Sus las propiedades, muchas o pocas que pudieran tener, lo queda ahí quedan. ¿no? Tristemente, ¿Sí? he vimos, hemos visto casos donde alguno de ellos se abandona. El papá tira la toalla y se va, pero también hemos visto mamás que tiran la toalla y se van y dejan al esposo solo. Hazte cargo de tu hija, de tu hijo y este, no tiene solución. O sea, es una mentalidad muy fría, yo así la veo, para abandonar y para dejar pues, morir solo a la pareja y, y, y, al, y al hijo o a la hija. ¿no? Son historias desgarradoras que nosotros vamos a ir también presentando porque queremos concientizar a la sociedad. Yo estoy eh, convencido de que si sumamos diferentes granitos de arena vamos a llegar a ser una gran montaña que nos ayude precisamente a poder colaborar con estos niños, con estas familias sí que hoy por hoy, y, y tristemente lo digo, no están recibiendo apoyo de instituciones públicas. De acuerdo. No lo están recibiendo. Ahora, eh, ¿cómo podemos ayudar como sociedad, Luis? Sí. Es decir, a lo mejor, bueno, no somos los grandes empresarios con todos los recursos, ¿no? Muchas veces cuando escuchamos sí. esto de este llamado para ayudar, dices, bueno, pues yo a duras penas, ¿no? Puedo o sobrevivir, o no tengo empleo, o lo que sea. Pero siempre tenemos recursos de alguna forma, aunque no sean económicos, a lo mejor tenemos recursos de tiempo, ¿no? de esfuerzo, de capacidad, de conocimiento, etc. ¿Cómo, eh, como sociedad, podemos apoyar e integrarnos a Stand On? Sí, mira, en primera instancia, ahorita, hemos estado llamando la atención de, de, de hombres y mujeres, que, que tienen su vida económica resuelta, porque para que tú puedas ayudar a alguien más, Cierto. tienes que tener tu vida económica resuelta, no puedes ayudar a alguien más si tú no estás en un equilibrio entonces, hemos tocado la puerta de muchos de ellos, vamos a tocar las puertas de los empresarios más fuertes en Puebla porque esto lo vamos a iniciar en Puebla no quisiera dar ahorita nombres de ellas y de ya, ellos, claro, claro. pero queremos llegar a ellos, ya hay algunos que nos han propuesto hacer una serie de eventos fuertes para poder impactar más para poder recaudar ayer cerramos un aliado muy fuerte eh, es el creador de autoart no sé si has estado en autoart y si no te vamos uh -huh. a invitar uh -huh. eh, se hizo el año pasado el primer autoart en Puebla fue todo un éxito, llegaron empresarios muy fuertes eh, estuvo muy exitoso y este año queremos caminar con, con Charlie Meyer para ir en una alianza con autoart echar toda la carne al asador y poder eh, concientizar, recaudar y en ese lapso de tiempo, porque el próximo 8 de septiembre tenemos también programado un concierto, un concierto que va a dar Eric Tirado y Mari Morín, se van a hacer acompañar de más artistas, va a haber artistas invitados eh, conocidos a nivel nacional, Mari Morín eh, es la secretaria general de la Asociación de, de Autores y Compositores de México, entonces tiene muchos contactos, vamos a hacer un concierto, el lugar está ya por definirse, ...va a haber desde luego una cuota de recuperación... ...y, y muchas otras cosas... ...con lo cual pretendemos seguir... Eh, ...sumando recursos pero... ...a la vez les vamos a ir presentando... ...a las empresarias a los empresarios... ...y a la sociedad en general que quiera sumarse... ...si alguien dice... ...a mí no me sí. afecta... ...sacar 100 pesos de mi bolsa y donarlos... ...pero queremos darles bien las estrategias... ...las directrices... ...los objetivos para que la gente diga... ...esto es algo serio... ...esto es algo real sí les doy el, el beneficio de la duda para donar. Por eso es que... Eh, o, la estos, o la confianza. Absoluta, o la ¿no? confianza. Absoluta, ¿no? O O bien, o sea, a lo mejor no tengo los grandes recursos, pero sí puedo ir al concierto, ¿no? Claro. Y puedo invitar al esposo, a la esposa, al novio, a la novia, lo que sea, y vas y haces un bien, ¿no? Estás participando es con correcto. esta asociación. Sí, y con una serie de marcas que, que se van a sumar, que a lo mejor... Eh, pongo un ejemplo. Eh, compras un pollo feliz vamos a platicar con el Nordo de la rocha que es el, el, el creador y dueño de pollo feliz y tal vez por cada dos tres pollos que compres no sé dos tres pesos se van a, a la causa vamos sí, a sí. firmar los convenios con ellos vamos a platicarlo para que logremos salir con un kit interesante de marcas para que si con una compra que tú hagas ya estás donando y con ello podamos sumar esfuerzos y podamos Ayudar a más familias, eso es lo importante. De acuerdo, ok. Gracias. Bueno, pues Luisa Costa, pues muchísimas gracias por estar aquí en Los Conjurados. Esperamos tenerte aquí para que nos vayas informando. Nosotros sí. también damos a conocer que viene el concierto, que sí. hay esta promoción, adquiérela y con esto puedes ir ayudando a Stand On. Y la verdad, pues muchas felicidades. Ayer fue una noche muy importante. Eh, hubo una cena de gala en donde eh, de alguna manera afianzaron lo que es esta asociación eh, eh, estuvo eh, muy eh, emotivo las fotos que sacaron de ustedes, ¿no? Eh, que en las universidades, que haciendo toda esta toda chamba, la, ¿no? Y es, es un resumen de varios años, entiendo. Es correcto, de casi cuatro. No, y, te, y te soy muy sincero, no quisimos poner el tema de la entrega de la carne, de por qué, porque dijimos, ahí está para quien lo quiera ver, tenemos todo el, el antecedente, uh -huh, claro. pero tampoco queremos que se esté viendo ahí, este... Claro, claro. A, a veces no se ve bien. Claro, claro. ¿no? sí, sí, sí, sí. Es un tema que están como cuidando. Cuidando, conmigo, mucho. ¿no? Es de acuerdo. Correcto. Pues muchísimas gracias, Luisa Acosta. Un gusto, un gusto estar contigo. Ah, este, ay, de veras, de veras, saludos, saludos. Ya nos íbamos y yo aquí, Antonio Amaro, eh, Tavero Ramses, eh, Néstor Octavio Gordillo Castillo Andrés Cerón Dice saludos Luis, te dice Andrés Cerón Ah, un gran amigo un Sí. Gran amigo Andrés eh, eh, Néstor Octavio Dice saludos a mi amigo Luis Acosta Néstor Gordillo dice Néstor Octavio Gordillo sí, el diputado, el uh -huh. un saludo, un saludo Néstor, gusto saludarte ah, sí, cierto, sí, verdad pues sí. es que no sabía que era Octavio sí, fue su, fui colaborador de él cuando fue uh -huh. el subsecretario y fui uno de sus directores ya, <risa> Luis Huesca Agustín Mirales dice eh, Andrés Herón la sociedad civil se solidarizó con los ciudadanos en la pandemia, los políticos brillaron por su ausencia sopas, sí por eso fue que no, no publicamos nada, porque iban a decir, no, pues ya este, Luis está ahí queriendo colgar medallas. ¿no? Uh -huh. Por eso no se publicó nada, hicimos un trabajo muy silencioso, ya pasó. Hoy sí. te quiero decir que agradezco públicamente a Toño, a Toño López Ruiz, diputado del Distrito 20, que de manera desinteresada nos apoyó con muchos paquetes de carne, con muchas ayudas en, en más de 500 colonias. De acuerdo, ay no, pues sí, mira, esa no me la sabía de Toño, por ejemplo, sí. Fabián Pastrana, Mari Vadillo nos está viendo, saludos mi querida Mari y Alfonso Valderrama Hernández también. Bueno, pues muchas gracias por su compañía, soy Erika Rivero, si te gustó esta entrevista, si consideras que es importante que otras personas la puedan ver precisamente pues, para apoyar a la asociación Stand On, pues mándala. Dale like y comparte también en nuestras redes sociales y echa tu clavado al portal de los conjurados. Gracias por tu compañía. Besitos. Pasa un excelente fin de semana. Bye. Hola, ¿cómo estás? Soy la doctora Lirey Somerville. ¿Sabías tú que todas las mujeres en algún momento de nuestra vida podemos sufrir de incontinencia binaria, resequedad vaginal o incluso de un prolapso uterino?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 Toda la información que necesites, a mí me puedes encontrar en Puebla, en Ciudad de México o en Toluca. Hola, ¿cómo estás? Soy la doctora Lire Somerville. ¿Sabías tú que.